Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes 4 de marzo del 2019. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir todo el contenido de mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste.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 También decirle que hoy tendremos en la entrevista central del Café Caliente a Chenchowski Acosta, dirigente estudiantil, hablaremos de la situación de la UAS. También hablaremos de la situación de los liceos revoltosos aquí en San Francisco de Macorís. Todo el contenido nacional, local e internacional con análisis y entrevistas interesantes en De Mañana. De inmediato compartir con ustedes... El informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMET que nos dice que para el día de hoy se mantienen las condiciones de escasas posibilidades de lluvia en la mayoría de la geografía nacional, dado que hay viento con poca humedad. El sistema anticiclónico persiste. No obstante, los vientos del este-noreste estarán arrastrando algunos campos nubosos que pueden producir algunos aguaceros débiles en la zona nordeste, sureste y cordillera central. Pero en su mayoría el panorama es de un cielo claro, con pocas nubes y pocas posibilidades de lluvia. Temperatura ligeramente calurosa durante el día... ...tornándose agradable en la noche y en la madrugada y primeras horas de la, de la mañana... ...especialmente en los sistemas montañosos de nuestro territorio... ...como Constanza, Jarabacoa, Ocoa, Polo de Barahona, Cordillera Septentrional. ...estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy... ...de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. De inmediato... Decirle que nuestra producción en el día de hoy tiene un tema bien interesante relacionado al trabajo laboral, a la situación laboral de los trabajadores dominicanos. Ustedes saben que hay una mesa de diálogo que se ha interrumpido muchísimas veces buscando eh, alimar aspereza, llegar a acuerdos en lo que es eh, este pacto eh, eh, de los trabajadores dominicanos, ese pacto que se está buscando entre empresarios y trabajadores para llegar a, a acuerdos. Por un lado, los trabajadores exigen que se mantengan las reivindicaciones que ya ellos han obtenido en otros momentos. Por otro lado, el empresariado quiere algunos cambios en ese esquema y también... Eh, mantener una tasa de aumento de, de sueldo no tan alta como la piden los trabajadores. Los trabajadores están aspirando a un aumento de un 30% en los diferentes escalafones que tiene el salario dominicano. Y una de las partes importantes que se está tratando en este diálogo es sobre las horas de trabajo. Los empresarios están pidiendo el, el, el, el 4-3, 4 días de trabajo continuo de 12 horas y 3 días eh, sin trabajo, de descanso. Y los eh, trabajadores están pidiendo que esto se mantenga igual. No obstante, hay otra propuesta que está eh, lanzando el diputado José Laluz, referente a seis horas de trabajo, eh, seis horas de trabajo para los trabajadores con una especialidad, es decir, no cerrar las oficinas públicas específicamente, empezar a las 7 de la mañana, terminar a la una de la tarde, hacer un receso de una a 3 de la tarde y ahí la parte de que la puedan suplir ese horario de 1 a 3 de la tarde parte de las personas que tienen algunas limitaciones físicas y luego a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche vuelve la segunda jornada de trabajo laboral para que pueda tener el, el, el trabajador espacio suficiente para estar con la familia, para estar eh, en los quehaceres del hogar y también permitir que la madre pueda salir a tomar otra jornada de trabajo en la tarde. Llega el hombre a la una, entonces la, o llega la mujer a la una, entonces el hombre o la mujer salen a trabajar en la segunda jornada de la tarde. Y así, pues, tener más espacio entre familias, evitarse gasto también de estar comprando alimentos fuera de la casa, y en fin, entre otras cosas. Esto él lo va a presentar como una propuesta de proyecto en la Cámara de Diputados y la va a motivar. Hay tres entonces con esta que sería continuar como se está, que hay una semana laboral de ocho horas con el sábado mediodía y ya le queda entonces el resto del fin de semana para el trabajador estar tranquilo, que son la, el triple ocho, ocho horas de trabajo, ocho horas de preparación y ocho horas de descanso. Eso se logró en Estados Unidos en aquellas eh, protestas que se dieron para reivindicaciones de trabajo en Chicago. Y está la que quieren los patronos, que es eh, 12 horas continuas de trabajo durante cuatro días y tres días eh, de descanso. Han tenido muchas contradicciones entre una y otras, por ejemplo, la parte de las 12 horas de trabajo, el individuo se somete a estas largas horas de trabajo, van a aumentar los accidentes eh, laborales, también la presión eh, va a cargar sobre el trabajador, el rendimiento no va a ser igual, también la parte psicológica no va a ser igual, Cambian muchas cosas y por eso hay cierta resistencia a estos cambios. Eso, ese horario laboral que proponen los empresarios eh, tiene, como ya dije, tres días libres. Esta, esta propuesta hecha por el sector empresarial a las centrales de sindicales que dirige Gabriel del Río y Pepe Abreu eh, es una solución al problema de los empleos públicos y privados del país eso dicen ellos. Así que vamos a escuchar eh, el sondeo de opinión referente a este tema que es tan neurálgico para todos los trabajadores dominicanos. Escuchemos el sondeo. Yeah, <laughs> I'm going to go the side. I'm the side. the go to the I'm going to go back and I'm going to go back and I'm and I'm going to go back I'm <laughs> Ahí estamos escuchando la opinión de la gente, la opinión del pueblo acerca de esta jornada laboral que piden los empresarios de 12 horas continuas, cuatro días consecutivos ...y tres días de descanso... ...esto le va a caer a veces... ...los fines de semana, otras veces no... ...le va a caer en medio de la semana... ...lo que va a trastornar totalmente... ...la vida cotidiana del dominicano... ...el asunto de su sábado... ...de su domingo, la iglesia... ...la parte cultural que hay... ...cómo se transformaría entonces... Eh, ...este sistema laboral... ...y a qué estaría también sujeto... Eh, ...el empresariado... ...está buscando con esto también... ...que las horas extras que se pagan de noche y los fines de semana no se paguen igual, que a, unas tienen un 30% eh, más de lo normal y otras tienen hasta el doble, dependiendo de la hora de la madrugada. Con este sistema se está aboliendo totalmente eso, eso es lo que buscan los empresarios y la gente en el pueblo opina. Vamos a escuchar el segundo sondeo. En el aspecto de la jornada laboral. Ellos dicen, ellos dicen Hay empresas que por su especialidad Te puede trabajar un domingo, un sábado, un lunes Todo el mundo sabe, ¿verdad? Que, sí, que hay características de empresas que tienen esa condición Pero ellos quieren que nosotros aceptemos poner en el código Que el domingo es un día laborable ¿Entiendes? Y nosotros no lo vamos a poner porque el domingo No es un día laborable El domingo es un día de descanso No nacional, ¿no? internacional, ¿me entiendes? No de aquí, no, internacional, en el mundo entero. Si usted quiere que un trabajador labore domingo, el código establece cómo. usted le paga 100% de lo que el trabajador gana, y el trabajador no va a tener problemas, va, va a laborar domingo, aunque se sacrifique Ah, ellos quieren que nosotros le legalicemos que un domingo, por ejemplo, sea como un martes, como un lunes, como que se toca. Y que si a si usted le toca, por ejemplo, trabaja domingo, descanse martes, etc. etcétera. ¿no? de una amenaza, de un eh, intento de atemorizar básicamente al Estado, que cuando oye este tipo de pronunciamiento, por lo general, se presiona y como el Estado en el Comité Nacional de salarios es quien media, el gobierno, esto, esto, esto es como una presión. Hacia el gobierno como diciéndole, mira, si si, si si no asume esta actitud conjunta a favor nuestro, entonces, y, y, se, y hay un, un aumento que pueda ser algo significativo, vamos a despedir personas. Entonces, como los gobiernos, ellos saben que le tienen temor a eso. Entienden que va a instruir entonces a tu representación en el comité para que vote de una manera conservadora o apegada a lo que ellos están diciendo. Entonces, el gobierno tiene que no les hace chantajear en, en ese aspecto y eh, eh, inclinarse siempre a favor de lo que más necesitan, que son los trabajadores. Todos los políticos declaran que van al poder, que buscan el poder, que están en el poder para favorecer lo más necesitado. Ahí estuvimos escuchando la declaración de Pepe Abreu, un representante sindical de muchos años de larga data aquí en República Dominicana, donde él expresa que eso más bien se debe a una presión del sector privado hacia el gobierno. Lo cierto es que el, el, el sector sindical está pidiendo que se mantengan las reivindicaciones ya, que ya se han obtenido, que ya ellos tienen, y la jornada normal de ocho horas de trabajo y se le aumente un 30% al salario, que se ha mantenido estancado por mucho tiempo, incluyendo también los salarios a la policía. Dice el presidente de la Asociación de Industria de República Dominicana, el señor Almanzar, que el sector privado no está en condiciones de aumentar un 30% a los empleados. Eso dice él, ¿verdad? No obstante a ello, eh, el empresariado de San Francisco de Macorís respalda aumento salarial a trabajadores del sector privado. Eso dice, eso dice Juan María García, Empresario San Francisco Macorís para Centro de aquí de, de mañana. Vamos a escuchar a Juan María García.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 but in its own Dakile, the D Montном Prize for any year. So in the series, what we stop today. It takes two hours a week coming around later.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 Ahí estuvimos escuchando la aclaración de Juan María García, empresario aquí de San Francisco de Macorís, y toca un tópico muy importante, la parte del consumo. Ese sector laboral es el que consume, y si gana menos, consume menos. Si gana más, consume más. Hay una ley en economía de propensión marginal al consumo que dice que si usted gana, así usted gasta. Entonces, ese punto de vista que Juan María García enfoca es sumamente importante. Los empresarios dominicanos tienen una formación a la anchanza antigua y el empresariado moderno introduce a la parte laboral dentro de la empresa y la hace parte de la empresa y van creciendo juntos. Y este diálogo sobre aumento salarial, eso es lo que busca, un entendimiento entre patrono y empleador y empleado para mejorar las condiciones de vida de ese empleador, que a la, a la larga también mejora la misma empresa para la cual labora. Eso está demostrado y los países desarrollados así lo entienden. Esperamos que con este esfuerzo de mañana se pueda llevar conciencia aparte de los empresarios del país, para que este diálogo sea más fructífero y que las familias dependientes de estos, empleadores, de estos empleados puedan tener mejor calidad de vida, con un mayor poder adquisitivo. Es un salario de lo más eh, pírrico que hay en las Américas. Para que usted tenga un ejemplo, el salario mínimo de Chile son 500 dólares. 500 dólares. Y nosotros en salario mínimo estamos en, en 100 dólares prácticamente. Estábamos, ¿verdad? Ahora pasó a 200 dólares con el anuncio que hizo el presidente, 200 dólares en la parte pública. Eso es el salario mínimo de República Dominicana. Y como usted dice, ¿cómo es posible que puedan vivir con 3 dólares? ¿Cómo es posible que puedan vivir con 6 dólares una familia pagando pasaje, alimento? Y todas las responsabilidades de un hogar, de una familia, de una casa, de una persona, con todo lo que conlleva comprar bienes y servicios. Entonces, ahí está la necesidad de adaptar estos momentos a las condiciones de exigencia de la, de la calidad de la canasta y también del costo y el, el, el precio que tiene la canasta actualmente. El mismo director del Banco Central, ha llamado en reiteradas ocasiones que hay que aumentar los salarios para dinamizar la economía. Esto se tiene que dar frecuentemente cada X tiempo y República Dominicana tiene estancado ahí eh, muchos años que los salarios de los trabajadores no crecen y su poder adquisitivo se disminuye día a día con la inflación. Entonces, esta jornada de trabajo, ...que están pidiendo los empleadores, Pepe dice, es una presión al gobierno, nosotros no podemos entrar en eso. Y por otro lado dice, tenemos que mantener las reivindicaciones ya obtenidas. Esperamos que puedan llegar a un buen término para favor de todos los trabajadores dominicanos. Y si usted tiene dolor de cabeza por lo que usted compra, que usted no encuentra cómo llevarlo en R L y R comercial... Ya tenemos esa solución. Usted compra los artículos y L&R se los lleva a su hogar. Sus profesionales se lo instalan donde usted le diga. Con L&R Comercial hay atenciones para todo lo que usted quiera. Le entregamos la mercancía gratis en la puerta de su casa y además también se la acomodamos en su hogar. A nivel nacional, donde usted lo pida. L&R Comercial, donde todos califican. Vamos a ver cómo están nuestros amigos del WhatsApp y el número que termina en 7201. Dice, buen día, hay dos sujetos que están dándose a la tarea de atracar en la 27 de febrero eh, salones de belleza y bancas de loterías a la policía que aumenten el patrullaje en esta zona de parte de Moisés Polanco, ya sabe la policía en la 27, hay problema ahí, eh, dice Alibad Clay Sinop de San Francisco de Macorís Quiero que ayuden con esta niña Ella no, resp no me respeta porque no la quiero Bueno debe de ir al tribunal de menores Debe de buscar ayuda ahí En esa parte señor Gerald eh, de San Francisco de Macorís Roy Tabaret publica en su cuento que murió Anthony Río Bueno a eso hay que averiguarlo Eso no lo podemos nosotros afirmar eh, hay, que, hay que ver qué ha pasado. Todavía no podemos afirmar eh, que esto haya sido así. Roy Tabaré publica en su cuenta que murió Anthony Ríos. Eso vamos a confirmarlo, vamos a confirmarlo. ¿eh? Esto es Gerald Rodríguez San Francisco de Macorís que nos envía esta información. En breve volvemos. Hay más contenido en de mañana. Manténgase ahí. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y San Francisco de Macorís estuvo ayer eh, con muchas actividades, el cierre del carnaval, habían muchas actividades, estuvo por aquí el expresidente Hipólito Mejía, también estuvo por aquí el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, José Ignacio Paliza, dando apertura oficial a las inscripciones en el Premil 2 que se hizo en el Parque Policarpio Mora. San Francisco de Macorís se activa Bueno, ya se escucha las noticias Las noticias, la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días, Vladimir de Hola, ¿qué tal? Hermano del alma, Fulvio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿cómo estás, hermano? Deseando escucharte Aquí estamos, bendecido del Todopoderoso Agradeciendo que nos permite llegar a cada uno de sus hogares en este inicio de semana, lunes 4 del mes de marzo. Qué rápido va el año, ¿eh, señores? Los días increíbles. Miren, vamos inmediatamente a las noticias y al ámbito internacional. Comenzando inmediatamente, miren, arrestan cinco dominicanos, operaban laboratorio de drogas en Nueva York cinco dominicanos fueron arrestados en su supuesto laboratorio de fentanilo y heroína que operaba en una casa residencial del condado de Western, Westernland, a las afueras de la ciudad de Nueva York así que los dominicanos son Braulio Mata de 31 años José García de 44 Ramón Aracena Alfe de 47, Dionel Duarte Hernández de 32 y Charlie Mendoza del orbe de 20 años. El agente especial de la DEA a cargo del operativo digo que solo el fentanilo ocupado al grupo tiene la potencia de matar a más de 2 millones de personas. Fueron incautados 5 kilogramos del opioide Sintético, 6 kilogramos de heroína y parafernalina, parafernalia, para procesar droga. Así que ahí están las imágenes de los dominicanos que fueron detenidos en la ciudad de Nueva York, señores. Así que ahí está, ahí está. Miren, en otro orden ya en el ámbito internacional, continuando. Juan Guaidó se reúne con el presidente de Ecuador y Paraguay. Se reunió con el mandatario Lenín Moreno de Ecuador y Mario Abdó de Paraguay, a quienes le agradeció que lo reconocieran como presidente encargado de ese país, de Venezuela. Veamos. Venezuela es lunes y martes, a pesar de que también es carnaval en Venezuela, hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer que convocaremos a protestas esos días en Venezuela, siempre en el marco de nuestra constitución. Los empleados públicos venezolanos que hoy mantienen, nos mantienen casi secuestrados de esa burocracia, que no puede seguir cooperando con un régimen torturador, también tenemos un llamado en serio y Marte que han estar muy atentos desde el Provecho y este Espacio eh, en Ecuador para convocarlo de inmediato. La paz hoy en Venezuela está lacerada por grupos armados que asesinaron indígenas para prohibir el ingreso de ayuda humanitaria Ahí está Guaidó al momento de reunirse con esos presidentes. En el ámbito nacional realizan operativo de incautación de máquinas, tragamonedas, dinero y vehículos blindados en Santo Domingo. El operativo fue encabezado por el procurador Jean Alain Rodríguez en varios puntos de la ciudad capital. Veamos... Eh, es un operativo inicialmente de tragamonedas pero eh, ha sido exitoso como operativo porque hemos encontrado muchas máquinas tragamonedas y este siendo un centro de acopio distribución y de operación para todos los tragamonedas eh, que ellos operaban hablamos ya de cientos y cientos de tragamonedas que se han que se han logrado capturar acá en este momento, hay varias personas detenidas, pero hay otros elementos que han sido identificados durante el proceso de allanamiento que serán oportunamente informados. ¿Cómo cuáles serán oportunamente formados? Se muchísimas habla de un gracias, fraude la Lotería Nacional Magistrado de señores, esto? Muchísimas gracias. Pasen buenas de... noches. Disculpen, ¿Qué hay de eso? Señores, este es un área restringida. Era para una pregunta y, por, y darle una información. ¿y por qué están las unidades que han la U NCD? Buscando todo lo que se necesita encontrar. Muchísimas gracias, señores. Bueno, este es el procurador al momento, ¿verdad?, de eh, informar sobre el operativo y lo ocupado en el mismo. Miren, señores, continuando, ¿verdad? Apresan a esposa de holandés, hallado muerto en Puerto Plata. Fue detenida en la ciudad de Santiago, la esposa del holandés que fue encontrado muerto en su vivienda en Puerto Plata. De igual forma fueron apresados otros dos hombres en el municipio de los Alcarrizo. ...y se persigue a otros dos por ese hecho. Los detenidos son Jennifer Joaquín de Levantintirén, de 22 años... pareja del occiso Marcos Gómez Cruz Colita, de 21 años... ...y Juan Alejandro Taveras, el Jebo, de 26. Según la policía, la mujer había dicho a los investigadores policiales... ...que el pasado 26 de febrero su esposo, Roy Van Tinterrell de 55 años sufrió varios impactos de bala cuando este parqueaba su vehículo en el garaje del edificio donde ambos residían de acuerdo a la policía uno de los implicados manifestó que sostenía una relación amorosa con jennifer y que ésta le propuso quitarle la vida a su esposo de nacionalidad holandés dijo que luego de escuchar su propuesta ambos quedaron de acuerdo en que él se encargaría de organizar la operación por el pago de 200 mil pesos en efectivo Así que rentó un vehículo en mención Y se hizo acompañar de dos anteriormente o de los anteriormente mencionados señores Ahí está, caramba, la policía continúa esas investigaciones En el ámbito local regional, y hieren hombre de varios balazos en el parque de esta ciudad. El herido es Nino Alegría. El herido se encontraba en el parque de los mártires. Ahí está. Y fue herido de varios balazos, supuestamente por parte del nombrado Delcy López. Trascendió que el lesionado y el presunto agresor se encontraban compartiendo. Y producto de un malentendido se produjo el incidente. El lesionado se encuentra en un centro de salud privado en esta localidad de San Francisco de Macorís Ahí está la fotografía De Nino Alegría Miren, en otro orden Hipólito Mejía Afirma La inseguridad ciudadana Es lo que más afecta Al país Ahí está Hipólito que Estaba este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís Escuchemos en todas las encuestas que yo he revisado serias, porque ahora las encuestas que son pagadas y se ponen lo que le la gana, todas ven que el mayor problema que hay en la inseguridad Ya ha llegado un punto culminante, ya un es un resultado amplio de muchos factores. Los, los problemas de la desigualdad social, lo que están viviendo algunos funcionarios que sentan, lo que no tenían que ahora lo exhiben, la impunidad, la impunidad. Que si tú eres un miembro importante del gobierno, nadie te topa. Hicieron un bandolero, te incentivan, de esas cosas y a la ciudad. Bueno, ahí está Hipólito, señores. Ya ustedes le escucharon. Estuvo aquí en San Francisco, que estuvo visitando a Telenor también en el día de ayer. Realizan otra vez la denominada carrera de la muerte. Así que el sector Pueblo Nuevo fue el escenario y sus calles para que una vez más estos. Motociclistas desafiaran la muerte, desafiaran a la policía y ahí está Como la pasada semana no se le permitió como ellos querían realizar la denominada carrera de la muerte La realizaron este fin de semana, mírenlo ahí señores Increíble, esto se extendió hasta horas de la tarde noche aquí en San Francisco de Macorís Wow, Y como de esperarse, la costumbre, ya mírenlo ahí, los golpes recibido producto de algunos deslizamientos que se generan en la denominada carrera de la muerte que se realizó, repito, una vez más este fin de semana. El director regional noreste de la policía asegura disminuirá delincuencia en la provincia de Duarte. Así que escuchemos entonces al general Horizon en medio de la celebración del Día de la Policía Nacional. Ahí está. Escuchemos entonces. Adelante parte de lo que aconteció. Tengo 83 años de la policía. Yo creo que ha logrado bastante, mucho. Vamos a la historia. La policía fue una institución creada por, mayormente por gobiernos represores para reprimir la sociedad ya la visión de una policía moderna, de una policía comunitaria, una policía social, una policía cerca de la sociedad, que son las que tienen dos problemas. Cada aniversario permite resaltar la esencia de nuestra policía nacional. Recalcar Bueno, ahí está. Eso fue en medio de la Eucaristía celebrada en la Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís, a propósito de que este fin de semana se estuvo realizando el Día de la Policía, un aniversario más. El general Horizon Olivense, como les decía, asegura disminuirá la delincuencia en la provincia de Duarte. Escuchemos. Nosotros eh, le damos las gracias al señor director general, que hace alrededor de 20 días, o casi un mes, nos inyectaron nos cayeron 50 hombres con 8 motores, nos repararon unos camiones y eso han, se ha notado en, en, en lo que ha bajado de la licencia de y lo que es la provincia pero le tengo un algo un, un, un mejor que digo. Se terminó el levantamiento la semana, bueno, a principios de semana, se empezó el jueves, el miércoles pasado y ya se terminó el martes del 911. O sea, ya para junio, ya lo que le toca ahora al sistema venía a ser el levantamiento de cámara. Aquí están las declaraciones del general. Miren, apresan a un hombre que está siendo acusado de herir otro aquí en San Francisco. Se trata de Rafael Antonio Hurtado, tonito de 44 años, a quien se le acusa de haber herido al nombrado Emanuel Pichardo Peña con una escopeta. Así que fue apresado ese hombre aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está. Miren, continuando entonces. Embajador suizo asegura existe muy buena relación entre República Dominicana y ese país. Robert Snyder, embajador de Suiza en República Dominicana estuvo de visita en San Francisco de Macorís, escuchemos Las relaciones entre la República Dominicana y Suiza están muy buenas ¿no? entonces tenemos un, un, una relación muy amigable y en tan, entre tanto en economía y también con la diáspora que tenemos antes eh, aquí eh, en la República Dominicana alrededor de 2.000 suizos y en Suiza hay una diáspora importante de dominicanos que es alrededor de 10.000 personas. Entonces estamos muy bien, eh, únicamente por las cifras económicas, pero también, pero también por ejemplo, hay ya el año pasado había 37.000 turistas que vinieron acá, la mayoría de ellos al este de, de, de la isla. Esto no podría ser mejor y cuando yo veo hoy la recepción que me dan, me hace un gran honor, verdad, como representante de mi gobierno de estar recibido de una manera tan amablemente. Y en ese mismo orden y continuando con la visita de Robert Schneider, vamos a ver por qué él dice que opta también por elecciones abiertas en Venezuela. Escuchemos una vez más. Adelante. Desde 2016, eh, Suiza opina que las interacciones se han deteriorado y eh, justamente que deberíamos tener una solución pacífica e interna y que haya eh, elecciones abiertas. Esa sería la posición de Suiza. Ahí están las declaraciones del embajador de Suiza. Miren a un hombre acusado de violar una mujer en San Francisco de Macorís.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 Porque la número uno en preferencia, en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi La, la que consumo y la que todos deben de consumir. Bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos mañana aquí una vez más. Bendiciones. Feliz resto del día. Fulvio regreso contigo. Muchísimas gracias Vlad y que tenga también un feliz día Gracias por este parte noticioso De inmediato darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días Fulvio, ¿qué tal? Un placer Bien. como siempre hermano saludarte Un abrazo Francis donde quiera que esté A ustedes amables televidentes Buenos días, gracias por estar con nosotros como cada mañana de 7 a 9 de la mañana Hoy es día de San Casimiro hay Casimiro Hay Valdés, Casimiro, aquel sí. personaje que usted se recuerda de Luisito, sí, Casimiro. Yo tengo un amigo llamado Casimiro en Cristal, uh -huh. de, de Barraquito. ¿Mándenle eh, saludo. Eh, saludo a Casimiro <risa> en Cristal, tremendo amigo. Y hermoso ese sitio ahí. Ya. Se llaman Cristal por esa laguna. Por que es la, bella, en bella, las aguas bella. cristalinas. Bueno, eh, eh, a todos los Casimiro felicidades y bendiciones en su día. Aquí estamos. Y en las noticias internacionales eh, tenemos... Eh, esta trágica noticia Digo yo trágica Porque son todos jóvenes señores Dominicanos apresados En Nueva York Que operaban un laboratorio De, de droga De heroína 31 años, 32 años En fin Entes jóvenes En su mayoría dominicanos En el condado de Winchester Fueron eh, apresado en una residencia, en la casa, en las afueras. Ahí estaban con este laboratorio. Hay una mujer ahí sí. también. En esos... Esa joven es de aquí de San, Francisco, de San me Francisco, me apuntan. Y que ella estudiaba aquí en un colegio. Charly Mendoza del Orbe. Con apenas 21 años. Por ahí, algo así uh -huh. tiene, ¿verdad? O 20 años, 20 años. Muy joven. Sí, muy joven. Qué pena que dominicanos. Eh, se vean envueltos en este asunto Del laboratorio de drogas en Nueva York Así, ah, un laboratorio de fentanilo De heroína sí. Increíble, señores ¿Cómo la juventud prefiere destruir su vida? Porque saben que ese tipo oye, de negocio nada Tiene un, da, dos consecuencias Una, la cárcel o la muerte Fueron entonces Encontrados cinco kilos de opioide sintético eh, Lo que hace el opio, ¿verdad? Uh -huh. 6 kilos de heroína para procesar drogas, señores. Es decir, que esos cinco dominicanos, como se dice en la calle, le van a botar la llave. Bueno, bueno. Le van a botar la sí. llave, porque es que eh, con las cantidades y laboratorios y lo que ellos estaban haciendo, todo ese talento, todas esas mentes eh, con, con conocimiento y gente inteligente puesta en otra cosa, cuántas cosas buenas hubiesen hecho. Y Ajá. la otra es Juan Guaidó se reunió en Ecuador con el presidente de Ecuador y también se reunió con el presidente de Paraguay. Ahí ustedes ven cómo eh, reciben Lenín Moreno de Ecuador a Juan Guaidó y cómo recibe Mario Adó de Paraguay a Juan Guaidó. Es el presidente que reconocen... Eh, todo, la mayoría de los países, entre ellos el de nosotros también. Y ahora Maduro dice que no va a dejar entrar a Juan Guaidó, que si entra lo va a apresar. Y Juan Guaidó llamó para hoy a movilizaciones en todo el país y que va a entrar a Venezuela. Imagínense ustedes que le pase algo a Juan Guaidó, cómo estarán los opositores, cómo estarán los seguidores de Juan Guaidó y también eh, cómo estará Estados Unidos, referente a, a, a lo que le pueda pasar a Juan Guaidó. Ojalá y esto pueda terminar en una mesa de diálogo, porque la comunidad internacional está pidiendo elecciones de emergencia en Venezuela. Bueno aquí mientras tanto la embajada de Venezuela está céfara. El gobierno dominicano no reconoce al actual embajador, Ali, pero tampoco al que mandó el grupo de Guaidó. Así es que vamos a ver en qué en qué pasa con esto. Otra vez vuelvo a hacer noticias titulares, el tema de los diferentes operativos que realiza la Procuraduría para eh, eliminar los tragamonela monedas. Esto yo no entiendo. O sea, cuál el tantas veces el operativo y operativo y mientras tanto crece como la verdolada <risa> esta práctica no la destruyen, destruyen hace un allante y destruyen dos o tres para que la gente pero crea. se encontraron con una sorpresa o, ahí, entonces que... por qué no ok, está bien de destruirla pero vamos a evitar que la coloquen, que la instalen porque si es una práctica eh, fuera de lo legal entonces por qué no evitar que se instalen antes de, a, para evitarnos hacer es que, operativo ¿tú sabes para qué dicen que la memoria no la destruyen que no, me que no destruyen la parte electrónica, que destruyen todo lo otro ahora, en ese operativo se encontraron con tremenda sorpresa ahí encontraron de todo hasta vehículo blindado encontraron ahí y armas, y otra cosa y otra cosa, ahí encontraron de todos de todas las cosas encontraron ahí <ríe> la población espera una explicación y por otra parte Raquel una esposa de un holandés de 55 años que fue muerto en Puerto Plata de varias la esposa la, la no no, lo dice como sí. si tuviera sí, muchas sí, sí, sí, sí. buena aclaración Raquel sí, buena sí. aclaración muy válida Detenida. sí sí estas señoras casada eh, esposa de este holandés de 55 años Jennifer Joaquín. Jennifer Joaquin ella Tenía relaciones también con otro hombre. Y llegaron a un acuerdo de quitarle la vida al holandés para quedarse con la riquezas que tiene el holandés. Pues está de detenida Y para buscaron 200 mil pesos, ¿Así? dice un testigo que lo entrevistaron, de lo que participó, y ahí está entonces. Señores, esto está difícil, esto está feo. ¿Hasta dónde llega la... La codicia, el amor al dinero. ¿Hasta dónde llega la avaricia? Y la falsedad. La falsedad. Tú simular un amor a una pareja que no que no la tiene, tal relación. Y yo me imagino Y, y, y luego destruirle, cosa. o sea, llegar al extremo de tú conspirar con otra persona para matar a esa persona, a esa que fue tu pareja, a la que tú le juraste amor eterno. Por Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo los seres humanos? ¿Cómo es que estamos viviendo? Sí. O sea, con ese amor al dinero, al tener, nos olvidamos del ser y que el otro, la, el otro humano no es nadie en absoluto. Entonces esto es, es una noticia repetida uh -huh. una y mil veces y cada vez que hay una muerte de una de las parejas, pues la primera persona sospechosa es la otra. O sea, si muere la mujer, el sospechoso es el hombre. Si muere la, el hombre, el sospechoso es la mujer. Porque es que hay demasiados casos, demasiadas conspiraciones para destruir. Y más si hay dinero de por medio. Sí, es una pena, es una pena totalmente. Estuvo por aquí, por San Francisco de Macorís, ayer, Hipólito Mejía. Uh -huh. Y una de sus declaraciones es que eh, la delincuencia, la inseguridad, es el principal tema que tiene la ciudadanía como punto, como factor de preocupación. Que salen todas las encuestas. Y él es enfático, así, claro, llano, como se caracteriza. Dice: las encuestas serias lo dicen, mm. no las que ustedes hacen eh, como quieran, no las serias. Que el principal problema que enfrenta la población dominicana es la inseguridad, es la delincuencia, es la falta de, de, de, de seguridad para andar en las calles, para compartir. Hemos convertido nuestras casas eh, prácticamente en cárceles. Y la razón es tantos actos delincuenciales diarios que se dan. Mientras el presidente dice que disminuye en la población dice otra cosa. No solo el presidente, lo ha dicho también el director de la policía. El José estuvieron, Ramón Peralta. Estuvieron celebrando Qué su bonita. día, el día el, el fin de semana, el día de San Judas Tadeo, el día de la, de la policía, y ahí vieron en el bloque de noticias la opinión del general Horizon Olivense Minaya, donde dice que todo están realizando su labor y sobre todo que van a enfrentar la delincuencia y que entienden que ha disminuido en esta provincia Duarte. Es una... Un tema del que la ciudadanía no lo ve así, no lo interpreta, lo ve como una percepción simplemente. Ahora es que es la categorías que han estructurado para decir eh, qué es, eh, o, uh -huh. involucrar y meter las estadísticas uh -huh. de homicidios aquí, de asesinatos, de... Entonces han hecho una división que la gente no, no le entiende, que la gente cree y ve que la cantidad de actos delictivos que se producen aquí están ascendiendo, no disminuyendo, como así, dijo así. el presidente en su discurso, y como repiten también estos directores de policía, el de aquí también así lo Así es bueno arreglar eh, cómo entonces, se Entonces crean una cosa. estructura para encasillar qué es esto, qué es lo otro, ah. y determinar entonces querer vender una idea de que ha disminuido sí, cuando todo el mundo sí. sabe que no. Cuando la Ellos, mayoría de los casos no se denuncian eh, porque no creen en el sistema de justicia, no creen en la policía, no creen en los fiscales nuestros. El mismo director, para salir, tiene 40 guardaespaldas. Bueno, y no, <risa> yo no se lo he contado, pero debe tener su, su Por escolta otra parte, obligatoria. Aquí en San Francisco de Macorís realizan otra vez la carrera de la muerte. ¿Qué es lo que se va a hacer con estos muchachos? Óiganle el nombre a eso. Una segunda carrera. Una la segunda del porque la primera no se la dejaron realizar. Completa. Completa, seguro. ¿verdad? Entonces realizaron una segunda que llegó hasta la noche. Mm. Oiga bien ¿cómo La policía se llama no esto? lo vio a ninguno. La policía ellos, andaba no. vuelta loca porque mientras ellos se dirigían al sur, la policía iba al sur, entonces ellos se, se dirigían al norte. Hasta que la o sea, que ellos son hacer, más inteligentes que la policía. Hasta que la pudieron Es lo que tú estás hacer, diciendo. En, en, en, la pudieron hacer ahí. Eh, pero óiganle el nombre a eso. Carrera de la muerte, señores. Cuánto apego a la vida. Qué falta de responsabilidad con la vida, con ellos mismos y también con sus familiares, porque cada uno de ellos tiene familia. Muchos de ellos tienen hasta hijos. Y lo y, que tienen son ahí espectadores grabándoles sí, y riéndose de ellos Y eso, también jóvenes eh, que andan ahí, eh, mujeres también, enganchadas en esos motores, en esa famosa carrera sí. de la muerte, llevándole problemas a ellos mismos y también a la familia. Y tratando de ocasionar otros problemas a terceros también, porque tú te imaginas que se accidenten, se deslicen esa motocicleta mira toda la gente que está de espectadora, entonces también pudo ocurrir un accidente como el que... Eh, Lamentar el, el accidente por la zona de Jarabacó anoche también, donde al uh -huh. menos hay cuatro personas fallecidas de un equipo eh, de fútbol. Eran casi todos, creo que eran todos ciudadanos haitianos que murieron en un accidente. Habían hasta menores ahí. Oye, penoso esto. Todos los accidentes ocurren. ¿Y por, eh, por qué retar a la muerte de esa forma? Como hacen esto el de Ellos, todo en la ellos tienen, Raquel. Aquí hay una pista de correr motores, pero no es aquí, es así. Es desafiando. No, no, no le da ninguna adrenalina. Es de Que nadie muerto. tenga que trasladarse a otro y cruzan Y eh, cru, eh, cruzan sin permiso y sin nada a lo que venga. Bueno, así es. Bueno, en el WhatsApp vamos a ver cuáles personas están en sintonía con nosotros. Y nos escriben, número que termina 7201, nos saluda. Dice que hay dos sujetos que están dando la tarea de atracar en, en Sánchez 27 de febrero en los salones de belleza y bancas de lotería. La policía que aumenta los patrullajes de esta zona. Habla Moisés Polanco. Bueno, eh, también seguimos con el último, la última persona nos saluda. El número que termina es 0581, solo nos dice hola, está en sintonía con nosotros, muchas gracias. Están corriendo los rumores de la muerte de Anthony Río. Desde ayer eh, per estrellas, personalidades, se han estado pidiendo una cadena de oración. Eh, estrellas, digo, en el ámbito artístico, como Johnny Ventura, por ejemplo, para citar uno, están pidiendo una cadena de oración. Está interno, cuidado intensivo, está de gravedad, pero no ha sido confirmada su muerte. Penoso. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento ahora del café caliente. Nos lo tomamos con Tchaikovsky Acosta Chenko. Él es el, el dirigente secretario de la FJD aquí en el UAS Recinto San Francisco de Macorís. ¿Cómo estás? Bienvenido de mañana. Sí, muy bien de estar aquí de nuevo en este programa que siempre ha tenido la puerta abierta para las inquietudes de todo San Francisco de Macorís y la región. ¿Cómo no? Eh, recientemente estuvimos aquí a la directora regional de educación, Mariel Santos, abordábamos la problemática que existe y además cómo los grupos estudiantiles que se, eh, funcionan en los diferentes centros educativos, para citar un caso donde hay, hace muchísimo más vida, de alguna manera los grupos de la UAS en el, en el Liceo Orcilia sí, Pepín, de alguna manera le asesoran, le dan seguimiento a esos muchachos ustedes. Entonces, cuéntenos cuál es la relación, por qué ustedes, eh, los grupos estudiantiles de la universidad se involucran con los del liceo, de alguna manera. Bien, sí, es que la, el liceo realmente es la universidad preuniversitaria -univers, eh, un, pre y nosotros, como futuros miembros de, de nuestro grupo y de, de todos los grupos, porque son un, un mismo órgano, eh, por así decirlo. O sea, nosotros entendemos de que tampoco podríamos dejar a, a los estudiantes del liceo, de cualquier liceo, de que a veces tomen alguna decisión en el momento. Muchas veces, eh, lo mejor, pero hay casos en que no, no se puede ser muy, muy enérgico, que eso sí en eso sí son muy buenos, o éramos muy buenos los que estábamos en el liceo, por un asunto de que éramos adolescentes, ya ahora todos los del liceo o en su mayoría son adolescentes, y algunas cosas no le entendíamos con facilidad. Pero Chenko, este liceo se ha caracterizado por estar obstruyendo la vía pública, el tránsito, y muchas veces sin ningún tipo de razón, simplemente que... O razones muy leves. O razones muy leves, sí, leve, cosas que sí, se pueden sí. solucionar, inclusive ellos mismos colaborando, y se van entonces a llenar eso de escombro, a quemar gomas, a contaminar el medio ambiente. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bien, en, tú lo has dicho, en algunos casos sí ha sido muy, muy alegremente, pero si nos damos cuenta, el Exilia Pepín tiene el mejor laboratorio de, de la región, de la regional tiene el mejor laboratorio de informática y tenía una serie de equipos que se compararía con prácticamente casi o mínimamente se compararía con una universidad. Y eso ha sido fruto de la lucha que han tenido todos los, los grupos estudiantiles, los estudiantes que han pasado por el liceo. Ese liceo y el 90% de, de los estudiantes de San Francisco en algún momento han sentido el deseo de inscribirse en el Exilia Pepín. Posiblemente sea fruto a eso o por la calidad que tiene la educación en ese punto. Ellos, en la mayoría de los concursos que van, siempre están en los primeros ¿Y por qué no se involucran también en darle eh, esa ese respeto a los símbolos patrios? Cuando se está subiendo la bandera o se está cantando el himno nacional, es tan indiferente por ahí. Bien, eso, ¿Por qué ustedes no se involucran en eso? Sí... En, de cierta forma lo hemos hecho. Ahora, viene el inconveniente en que eso no es solamente un fruto del liceo, o sea, y es lamentable, pero por más que lo obliguen a llegar temprano, el liceo no va a lograr de que esos muchachos se sepan el himno nacional o, o el himno a la bandera, porque eso viene de una, una educación más prematura. Si preguntáramos en la universidad, que ya es un se supone que es una educación superior, y con esto no, no es para enorgullecerse o lamentarse, sino para ver y arreglar cuáles son los problemas. Y le preguntáramos, por ejemplo, qué se celebra el 25 de febrero, que fue reciente. Y muy pocas personas saben que el 25 de febrero es el natalicio de Ramón Matías Mella, o que el 22 es el Día de la Bandera, o el 9 de marzo el de Francisco de Rosario Sánchez. Ent sabemos mucho el de Duarte. Porque también desde el Estado se le ha dado una, una mayor política, a, a una mayor publicidad a Duarte, porque fue el principal, pero no vimos un, un, un spot que haga relación a que el 25 de febrero era día de Ramón Matías Mello. ¿Tú te opones, Enco, a que los estudiantes entren a las siete y media, 7 y, cuarenta y cinco? de Realmente, de que entren no. Ahora, habría que ver a qué. Porque con la tanda extendida... Es que se supone era, que a las 8 deben estar todos... Ya iniciar a la hora, sí, como de costumbre. Sí, iniciar a la hora. Pero, ¿qué hacemos con los estudiantes cuando lo tenemos de 8 a 4? O sea, ¿Qué sentido tendría agregarle media hora cuando ni siquiera sabemos qué hacer después que los estudiantes almuerzan? Después de la una, ¿qué, ¿qué hacen en los liceos? Pero eso no se, se justifica de que deben estar puntuales. No, eso nunca se va a justificar. Ahora, ¿Eh? lo que no se justificaría es obligarlo a llegar media hora antes. A la media, ¿esto no, no está de acuerdo? No, deberían llegar, deberían llegar puntuales. En eso sí, y el que esté en contra de eso tiene un, un sentido de la responsabilidad muy erróneo. Pero no obligarlo a llegar media hora antes. Tú podrías obligarlo a llegar diez minutos antes. Y es justificado. Pero decirle a un, un adolescente que tiene que llegar al liceo de Silvia Pepín a las siete y media... ¿Y por qué es tan difícil eso? Realmente son muchos factores. Posiblemente no hayan casito en ese momento. Mm. O sea, son muchas cosas. Eh, le puede suceder cualquier incidente de que se le, le cogió el sueño, se levantó tarde ese día. Mm. Deberíamos de ver Realmente, sí, los estudiantes que, no, que faltan o que llegan tarde siempre son los mismos. Pero Chichosky, yéndonos a la universidad donde está tu centro de acción, ¿ustedes se sienten muy cómodos con el asunto del peatonal que está ahora y la verja que le pusieron en el centro de la, isle, de la isleta? Eso es como irónico es, que Estás tú resolviendo tú, eso. Es como tú, un tono tú. irónico que tú lo has sí, dicho. Sí, <risa> Bien. Okay. Es el único grupo es, es el único grupo que yo sé hasta ahora Que se ha opuesto A lo que hay hecho Sí Entonces, habría, que ver, habría que ver porque eh, No creo que es porque Nosotros seamos Lo que nos irritamos por todo Sino de que El puente en principio no tiene la capacidad Suficiente Para albergar tenemos 18 mil estudiantes inscritos, pero en realidad a la universidad van diario de lunes a jueves alrededor de 5000 mil y los fines de semana tenemos de 8 mil a 9 mil estudiantes okay. pasa, transitando por, por el puente peatonal. Aparte no tenemos una... El puente no va, no, es, no basta. No. ¿Hicieron si, un estudio, un levantamiento? Sí, si lo hicieron, no lo han presentado, ni siquiera con lo... ¿Y cómo con podemos la, decir entonces de que no es suficiente ese puente, sin haber hecho un estudio? Porque solamente hay que pararse frente al puente. y ver. El puente tiene de eh, dos metros de ancho. Y un cálculo te dice que solamente caben tres personas por metro, bien apretado. Eso es lo que se utiliza para medir cuando hay mucha gente. Entonces, para transitar yo diría que solamente dos personas o tres cada... Al mismo tiempo. Sí. Eso al, en el puente, o sea, solamente cabrían alrededor de 100 personas al mismo tiempo. Que puede ser una gran cantidad, pero en el momento de que haya que, que salir corriendo por cualquier incidente, o sea, ¿por dónde salimos? No ¿Y, tenemos... qué, ¿Y qué soluciones ustedes presentan? Sí, nosotros enviamos una carta al gobernador, eh, al síndico y a la sala capitular... Se le envió un documento explicando de las situaciones de por qué primero nos oponemos a la malla frente a la universidad. Nosotros no nos oponemos al puente peatonal, ni, ni en lo que representa nos vamos a oponer, porque en realidad sí es una, es una ruta para preservar la vida, pero debe de haber una ruta alternativa. Tenemos estudiantes que tienen discapacidad motora y no pueden subir al puente. Incluso allá hay una joven que en un momento pueden ir y se la presento, de que paga dos carritos solamente para cruzar del otro lado, porque tiene un yeso y no puede utilizar el puente. Y tiene que pagar 50 pesos para que un carrito la lleve hasta la bomba de gasolina que está a la esquina y otro para que la regrese frente a la... ¿50 pesos? Sí, 25 y 25. Para que la deje frente a la Tolibio Piantino. Nosotros presentamos un video de cómo era la, cómo estaba organizados lo, los semáforos en la Correis y Cidrón en la sede, que es una calle que tiene seis carriles, o sea, son más vehículos, mayor cantidad de estudiantes, y ellos tienen una solución que es muy viable, que tienen un semáforo peatonal en sincronía con los semáforos de transporte o de tránsito. Eso es lo que nosotros. Lo que tú continúas con la idea explicándonos qué solución tiene. Vamos a permitir que nos pase Josefina el café. Porque es la sesión del café caliente. Tremenda solución <ríe> para mí ese café. Pues, a Chenco <ríe> le encanta también. Buenos Chinko. días, doña Felicia. Gracias. Riquísimo el café de Doña Felicia. Sí. Buenos gracias. días, Felicia. Buenos gracias. días. Gracias. Muchas Entonces, gracias. Poner un segundo semáforo. Sí. Ese estaría frente a agricultura. agricultura. Y el paso cebra. Frente a la puerta ¿Principal? La, ¿La grandota o no, no, la, la puerta, pequeñita? la puerta pequeña de... La pequeñita, la que da acceso, Entonces, a que da acceso al, al edificio a. a. Sí, porque la Entonces, puerta... Entonces la, la isleta grande, hay que romperla. Sí. Para sí, el paso, Como estaba originalmente. Como estaba originalmente. Sí. Porque eh, la universidad tiene que tener una ruta alternativa porque te limita mucho. O sea, te limita a la, los estudiantes... Y allá se hizo una inversión que la pasada gestión presentó eh, de 5 millones de pesos en general, eh, en la puerta principal, pero ya no se le da uso. Porque para usarla, no, no o, no, sí. o se le da porque poco uso, o se le da poco uso, porque para usarla de manera efectiva, el que viene desde, la, desde San Francisco, desde el centro de la ciudad hacia la universidad, tiene que hacer un retorno frente al estadio, para entrar a la universidad. Y si es al contrario, tiene que entrar por la parte de atrás. Si viene por la libertad, de, entra por la parte de atrás. Entonces, sí. se le quita en, en cierta parte funcionalidad a, a esa inversión que se hizo para embellecer el recinto. Bueno, eh, esa propuesta, ¿cómo ha sido eh, acogida por el director del recinto, Miguel Medina? Se Ustedes se supone que se reunieron con ellos, ¿verdad? Sí, se presentó en el ah. consejo. ¿Qué pasó? Se le dio, se vio muy bien, aunque por, por, la, por el sistema de, que es el consejo administrativo universitario, que es el máximo organismo, debe de tomar, un, tomar una sesión exclusiva para ver ese problema de él. Porque sí lo hemos visto, pero no hemos llegado a un consenso. Ya. Yeah. Y... ¿Cuándo se va a producir esa sesión? La universidad el, es el director que convoca. El director uh -huh. convocará y yo entiendo de que la universidad debe de tomar una decisión sobre la verja y exponerla, porque no tendría sentido la universidad tomar una decisión y decir, bueno, mi decisión sobre, sobre la verja es esta, y no expresarla, y quedarse solamente a lo interno, porque también... Eh, la sociedad no va a entender entonces cómo funcionan ciertas cosas. Nosotros también hicimos una encuesta a los estudiantes en Facebook y votaron más de mil estudiantes. Y el 60% de los estudiantes está de acuerdo con que sea como se, se hacía antes. Y el gran entaponamiento de allá lo hacen los carros de la ruta A, que son los de la... Lo pero está libertad. prohibido que se estacionen ahí frente al recinto, y como quiera lo hacen. Sí, pero se, se quedan ahí y hacen una fila que incluso nosotros subimos una foto, creo que hace un año, que fue en forma graciosa, que está la gente de la DGC recostado en el póster, en el póster de del letrero que dice no estacionar, uh -huh. y en el frente tiene un vehículo, y no hizo nada, no hace nada. Entonces nosotros una caricatura. ¿sí? tendríamos manera. que ver, y ojalá con, con el anuncio de que van a aumentar las, la, las multas, pues ver cómo se soluciona ese problema. Porque si no tuviéramos lo, esa parada ahí, frente a la universidad, yo entiendo de que la calle se le daría utilidad a ese espacio, y se, los entaponamientos se reducirían, porque la malla y el cierre de la isleta no ha solucionado el problema del de, de entaponamiento porque el problema no eran los estudiantes ni van a hacer que los estudiantes crucen, porque... Pero tú no entiendes de que ellos arriesgaban su vida cuando cruzaban esa avenida, volándose la isleta Cuando se estaban volando la isleta, sí cuando se estaban volando, sí, ahí sí porque al momento de saltar tu, tu cuerpo pierde varios segundos en estabilizarse. Sí. Pero como estaba originalmente no, porque tenía un espacio para tú esperar a que te dieran el paso. Tenía un espacio en el centro y ahí tú... Un descanso. Un descanso. Y ahí tú esperabas y pasabas de manera segura. Entonces eso es lo que estamos pidiendo. Si ustedes no son atendidos con estos reclamos, ¿qué plan de lucha tienen? Bien, nosotros nos vamos a reunir porque incluso tenemos visto... Hacer una rueda de prensa para anunciar cuáles son los pasos a seguir. Ya hemos hecho encuentros, hemos enviado cartas a las autoridades y también con, junto con los demás grupos estudiantiles invitamos a que veamos esa situación, de que no solo sea una lucha nuestra, sino de todos, porque la, la solución entre todos es mejor. Ese es el principal problema que existe hoy día ya en no la recinto, que le afecta a ustedes, a los estudiantes. No, pero es, es? El, es el que se puede solucionar en lo inmediato. En lo inmediato. O sea, sí, tenemos muchos problemas, mucho más grandes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Tenemos falta de sesiones, de profesores. Eh, también espacio. O sea, la universidad necesita crecer. Y el espacio que tiene solamente son los terrenos de agricultura. Y la universidad realmente necesita esos espacios. También. Eh, una forma de ver cómo le pedimos a, al ministro de Agricultura de que vea esa posibilidad de donarle su espacio a la universidad, porque ya no tenemos, solamente tenemos alrededor de 70 aulas para mil estudiantes. O sea, no tenemos espacio. Debemos de, de ver cómo hacemos, hacer un acuerdo con agricultura y crecer, de que la universidad crezca y la única, el único espacio es así ese lado. Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Gracias, Chinkosky Acosta, chenco dirigente estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, secretario de la FJ de Fuerza Juvenil Dominicana. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, en el WhatsApp, María del Carmen Tejada nos escribe, nos manda la foto de esta jovencita. Dice que buenos días, a favor felicitar a la jovencita Kilcia Camilla, que en el día de ayer estuvo de fiesta de cumpleaños. Así que de parte de todos los familiares, felicidades. Kilsia, felicidades, ¿Miren qué linda es ella. Dios bendiga. Gerald, Gerald dice que todavía está para confirmar ahí está, está corriendo rumor de que murió Anthony Ríos eso no está confirmado aún sí que está bastante enfermo en cuidados intensivos Daniel de la urbanización, los maestros nos da los buenos días dice que no la quiten así está bien ¿que no quiten qué? bueno vuelve a, a escribir. que dejen la verja sí. a ah, la, la verja, la bueno sí. escríbanos claro a ver para uh -huh. poder uh -huh. entenderle un eh, número que termina en 3648. Buenos días. Pregúnteme al joven que la estudiante con discapacidad no puede subir el puente, pero sí puede saltar la isleta. No, Ay, es que Dios quitando mío, la isleta. ¡Qué fuerte! Eh, la, la propuesta gente es, es muy quitar la isleta, la, la, la, eh, un, una Un vía pedazo de la isleta, para un pedazo. que tenga un descanso. Y poner un ahí paso un paso cebra. paso de cebra, paso cebra así es. Miriam. Cordero desde el municipio de Hostos nos da los buenos días, dice que es cierto que los carros de la ruta no dejan espacio para que las demás rutas dejen los pasajeros, ahí hay un tapón William Hernández dice que denuncia importante el gobierno dominicano en voz de Rodríguez Marchena la voz del presidente Medina dice que embajada de República Bolivariana de Venezuela está a acéfala, Sí, ya lo decíamos hace un ratito, eh, no reconocen al actual a Ali, Jesús, Uzcategui Dunque, pero tampoco reconocen al otro que mandó, que ahora no me recuerdo el nombre, el que mandó el sector de Guaidó. Y dice Dania que sí, que sobre la verja, que la dejen así. Ha confirmado. Muchísimas gracias, Dania, por la confirmación. Bueno, tenemos algunas importantes recomendaciones que hacer. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, Óptica Máxima Visión, solo marca, solo prestigio. Están las mejores marcas del mundo en Óptica Máxima Visión. Profesionales, nacionales, internacionales, análisis de la vista gratis, atenciones exquisitas monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial, te hacen ver bien y cuidan tus ojos. Óptica máxima visión, buscamos la solución a tu problema de vista. Calle Castillo, Esquina la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Y yo recordarles que he visto de Adasa Elements. Adasa Elements está ubicado aquí en San Francisco, pero también en Santo Domingo. Aquí en San Francisco estamos en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Mire uno de los hermosos atuendos que los he sido para este programa. Tienda de vestidos Adasa Elements. Teléfono WhatsApp 809. 841-9955 y en Santo Domingo, 809-952-2150. Nos encuentra en todas las redes sociales y realizamos servicio a domicilio con entrega inmediata. Llámanos o visítanos a Adasa Elements, tienda de vestidos. Supermercado Almanzar, en La Guarana. Usted no tiene que salir de La Guarana. Usted lo encuentra todo en Supermercado Almanzar. Y ahora con el programa Únase al verde, únase al verde. Bolsa, eh, bolsa ecológicas. Hay rifas fines de semanas, crucero de dos personas pa para dos personas. Tiene por cada 500 pesos ecobolsas, una C al verde, ecobolsas. Ahí está también los premios que continuamente está dando Supermercado Almanzar, Tiene todos los departamentos. Puede ir con sus niños y ellos se van a ir entretenidos. Y también puede ir con su abuelita, con su tío y de todo se va a llevar. Tiene excepciones de bebida, electrodoméstico, comida y además le da premios. Supermercado Almanzar, lo nuestro como las guaranas. Bueno, también recordarles que transporte gratis. Recuerden que ya comprando en L&R Comercial no tienes el dolor de cabeza de gastar dinero comprando tu mercancía y adicional pagando para que te la lleven. En L&R Comercial te entregamos tu mercancía gratis a la puerta de tu casa y además nuestro equipo de expertos te hace las instalaciones necesarias inmediatamente. No importa el tamaño ni el monto de tu factura, tenemos entrega a nivel nacional de una vez, LIR comercial donde todos califican, bueno hoy es un lunes interesante Julio. reunión del comité político del partido de la liberación dominicana continuación del caso de Bridge. bueno y el fin de semana también fue muy activo Sí. El fin de semana, sobre todo, con Fue unas. Buen, buen activo. Sí, sí, sí, sí, con unos pleitos entre Julio Curry y Díaz Ruas. Julio Curry le dio llamó mucho la tremenda atención. trompada a Díaz Ruas. Y la, se han dicho de todo. Cara, ¿eh? Y lo que dice uno de los familiares de Julio Curry, ese <ríe> no tiene nada de ADN de, de <ríe> mi papá, nada de dignidad. Dios mío, cuántas cosas se dan en la política. Pero un lunes muy, muy, muy interesante, sobre todo. Continuación del caso, el tema de Odebrecht. Aquí, en los que todavía tenemos esperanza de que haya algún nivel de sanción, creemos en esto. Ojalá y nos sorprenda. Yo no creo en ese, no. en ese. Sí, pero hay que tener la esperanza. <risa> no, ni esperanza tengo. Un poquito. Ni siquiera esperanza. <risa> También la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Un lunes que promete, muy activo. <risa> Sí, promete producir muchas inter interesantes seguir, noticias. eso va a seguir también la justicia arrodillada del Poder Ejecutivo. Eso va a seguir. Bueno, la uh -huh. población no impugnó ninguno de <ríe> estos, no hizo ninguna objeción <ríe> a esos jueces. <ríe> y Ay, los Dios. ciudadanos se, se quedan de brazos cruzados y nada más se quejan. Ahí a los se medios. atajan todos los casos. Los más grandes que llegan ahí, ahí se vuelven sal y agua. Entre tanto, hablemos entonces de la sequía. Ese es tu tema que nos va a tratar a continuación. Adelante. Muchísimas gracias Raquel, saludo a Franci, donde quiera se encuentre, que Dios lo guíe, esté sí, bien. Que lo regrese conmigo. Eh, gracias a cada uno de ustedes por permitirme compartir este tema sobre la sequía. En toda la línea noroeste y el sur del país ya se ha declarado sequía. Porque los niveles que hay de pluviometría así lo indican. Tenemos escasez de lluvias que hacen que los suelos que retienen humedad no tengan ya humedad. En la parte superficial, en la parte media y en la parte baja, antes de llegar a lo que es la roca madre. No hay humedad. Esto hace que la, los pastos, por ejemplo, eh, se sequen. Esto hace que la parte agrícola que está en los primeros dos metros de, de, de suelo, pues no sea posible cultivar allí absolutamente nada. Y, por ejemplo, nosotros tenemos en los países desarrollados como Estados Unidos, como Canadá, que tienen temporada de invierno estable, las estaciones. Y ellos cuando vienen en la primavera, pues aprovechan, siembran suficientes pastos, cultivan suficiente alimento, los recolectan y lo guardan para el momento de invierno. Hacen lo que hacen las hormigas, lo que hacen las abejas. Los que hacen las ardillas, guardan. Guardan aunque, pa, pan aunque, para mayo, como la, decimos los dominicanos. Aunque las ardillas son media ladronas, se roban uh, una Los otra. <ríe> se roban lo ajeno. Pero es mejor guardar pan para mayo. <ríe> es mejor guardar pan para mayo. Nosotros tenemos condiciones cíclicas que se dan en la parte del sur, en la parte noroeste, principalmente de nuestro territorio nacional con esas sequías cíclicas. Ahora, que ya los científicos han, se han puesto de acuerdo y dicen, estamos siendo afectados por el fenómeno del niño, pero en menor magnitud. El fenómeno del niño no es más que la ausencia de las lluvias en algunos puntos, que así se reflejan en República Dominicana y en otros, abundantes lluvias. Cuando vienen los vientos alicios, y cruzan la parte del Pacífico a cierta velocidad, pues se llevan la humedad del aire y provoca que no se condensen las lluvias en determinados lugares y que haya mucha lluvia en otros lugares. Ejemplo, cuando esto pasa, esta sequía prolongada del fenómeno del Niño, hay mucha lluvia en Australia, por ejemplo. Puede ser sequía allá o lluvia aquí. Ahora, aquí en República Dominicana, parte noroeste, Dajabón, Santiago Rodríguez Montecristi, toda esa zona Está padeciendo de sequía Yo envié A producción una, Un video Donde hablan los agricultores Los productores de ganado de esa área Que es una de las pocas Actividades agrícolas que se pueden hacer Vamos a escucharlo Le hagamos un llamado Al señor presidente Señor presidente Danilo Medina Su ministro le están hablando mentira de la situación que está pasando, especialmente en Santiago Rodríguez, la caoba. Le están hablando mentira de las ayudas que están llegando, que todo es una falacia, señor presidente. Usted que es un hombre del campo, que le duele la producción nacional, venga, señor, en ayuda, venga su presencia, en ayuda a todos los productores, porque sin producción no hay nación. Esta es una provincia que vive del ganado. No vive, señor, de lo que le mandan. No viven de las ayudas ni de la botella. Es del ganado, de la producción. Venga, señor presidente. Esto lo aclamamos. Todos los ganaderos. Todos, señor presidente. Muchísimas gracias. Sin producción, no, no hay nación. Hay nación. Sin producción, no hay nación. ¿Cómo es su nombre? Nelson Tavera. Buenos días. Siendo las 9 y 40 minutos de la mañana, hemos podido visitar a cinco productores. El cual con nombre y apellido 187 animales van muertos En cinco animales, no más En 5 productores En 5 productores Es algo agravante Es decir que cuando lleguemos a los 3000 mil y tantos De productores de la línea noroeste Calculen Vamos a sobrepasar sobre los 10.000 animales muertos Escuchamos un video Que nos dice a nosotros las, eh, las condiciones que están pasando esta zona Para que usted tenga una idea ya hay más de 1.600 reces muertas. En las diferentes estaciones de medición de precipitación de esa zona, por ejemplo en Mao, de 50 meses, un historial de 50 meses, hay 37 meses secos, totalmente secos. Y solamente dos meses dentro de la normalidad. Los demás son secos. Santiago Rodríguez. 29 meses secos, solamente cuatro normales. Villa Vázquez, 33 meses secos, 33 meses secos, solamente uno dentro de la normalidad. Montecristi, 26 meses secos, 26 meses secos, solamente dos dentro de la normalidad. Una situación caótica, una situación difícil. Y la parte del sur de República Dominicana es similar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El Ministerio de Agricultura, yendo con tanques de agua, no puede solucionar el problema. Tal vez lo puede apalear en un 5%, un 10%, o llevándole allá pequeñas pacas a algunos productores que otros. Tampoco se va a poder resolver el problema. A esto hay que buscarle medidas preventivas. Todas estas zonas que son productivas y están identificadas como productoras de ganado, productora de leche y de carne, que es la principal acción productiva de esta parte alta, ahí deben de dotarse a estos productores, a estas cooperativas, a estas asociaciones, de maquinarias, de tecnologías para que ellos puedan sembrar pastos de calidad en los momentos de abundancia de lluvias. Y estos pastos de, de calidad, ellos entonces lo puedan recolectar y lo puedan guardar en almacenes, y lo puedan guardar para los momentos difíciles, y así puedan suplirle la necesidad alimenticia a sus ganados. Desde un centro de acopio le van distribuyendo a todos sus socios. Lo mismo pasa con el programa de agua para los animales. Deben de dotarse en todas las áreas de reservorios resistentes a la sequía. Reservorios que tengan la capacidad de almacenar suficiente agua en los tiempos de lluvia que pueda dar o, o, o contener grandes cantidades de metro cúbico de agua que le puedan suplir en estos meses de dificultades. Igual que una solución que siempre se ha eh, pedido es la construcción de una presa sobre el río Amina, es construcciones de pequeñas presas que puedan ayudar a estos productores, pero no con medidas mediáticas. Y ese, ese presupuesto del Ministerio de Agricultura que está dedicado la mayoría a pagar empleos, a pagar nominillas, a pagar clientelismo político, que de, desde una vez y por todas se pueda garantizar al productor nacional que su actividad sea sostenible, que su actividad sea segura, que ellos puedan asegurarle a su familia el sustento y que ellos puedan desenvolverse en la actividad que ellos ejecutan y puedan asegurar a la población dominicana los bienes que ellos producen de leche y de carne, con sudor, con trabajo diario, junto a su familia. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Qué más se le puede pedir? Ellos simplemente quieren trabajar, quieren trabajar en condiciones mínimas. Y esto que hoy está pasando allá debe servir de ejemplo a todos para que se busquen soluciones definitivas, no de decisiones politiqueras del momento, sino definitivas, que se saben cuáles son, y hacerlas. Es para eso que se hacen los presupuestos. Para desarrollar nuestro país. Y como ellos dicen, sin producción no hay nación. Reelección, hermano, fue. Bueno, pero. <ríe> Peor aún. Ellos digo, estarían dispuestos a apoyar no al presidente gente en, el, en la divisa la hay, hay, eh. hay que ponerse ay. en esto. Hay eh. que estar en esto, Hay que ponerse en esto. No ser indiferente con nuestros productores. Bueno, pero gravísimo que ellos tengan la posibilidad y estén dispuestos a apoyar la reelección, cuando la eso, propia constitución lo prohíbe. Eso es de, de, de pasarse de Dios inteligente mío. de ellos. Dios mío. Gracias hermano por tu tema. En el WhatsApp Lucía de La Peña escribe, manda la foto de este joven, dice buenos días, muchas bendiciones para todos ustedes, quiero que me feliciten a mi hijo que está de fiesta de cumpleaños, ahí está, el hijo de Lucía en La Peña, felicidades para él. También escribe Marvelín Santos desde Madeja. Buenos días, muchas bendiciones. Dice, pero dice que la juca estaba prohibida en la libertad, la gran mayoría de los negocios se la están consumiendo. ¿Y las autoridades dónde están? Se supone que deben tomar las medidas e irán a incautar, como establece la ley de una vez, estos dispositivos, estas herramientas. Nos vamos a una pausa, retornamos con más de una vez aquí en de mañana. Amanecer con nosotros aquí en De Mañana. Bueno, en el bloque de noticias adelantábamos la trágica información del accidente que ocurrió en Jarabacoa, donde un grupo de ciudadanos haitianos tuvieron un accidente, eh, venían de jugar, eran de un equipo de, de fútbol, y bueno, y hasta en menores había hay cuatro fallecidos, reportan las autoridades, más de 30 Heridos. Vamos a escuchar este video. Bueno. Fue un bueno aparatoso accidente. Sí, sí, sí. Si sí. el fueron los frenos lo que dicen preliminarmente las personas que fueron entrevistadas ahí por ese ciudadano que va grabando con su celular. Vamos a darle audio, por favor. Señores, estamos en la carretera Jarabacoa, rumbo a Santiago, en estos momentos. Donde una guagua conocida como las banderitas. Acaba de tener un accidente. En una pendiente, repito, en dirección hacia Santiago. Se presume que hay varios heridos. <risa> hermano, saludos, ¿cómo te sientes? <risa> Venías en la guagua, hermano. Venías en la guagua. Puedes contarnos qué pasó, cómo les pasó. No puedes hablar, bien. Vamos, vamos por ella. Para ella que tiene brazo mago. Habla, Jimmy. Imagínate en otro país que no es el tuyo, como están esa mujeres, hay que ponerse en el lugar de ellos. ¡No! ¿Venías en la Guagua ¿Venías en la Guagua oh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se fueron los frenos? Se sí, fueron los frenos. Se los frenos. ¿De dónde venían? Yo, de la Yo yo de Malmo ¿Para Ajog dónde van? Jugando al fútbol. Jugando fútbol. Sí. ¿Entonces se le fueron los frenos? Sí. Los frenos, sí. ¿Hay muertos? Sí, hay ahí, muertos? O sea, que hay el... No, no hay niños. No, te tiene te un niño de un año y cinco. Siéntate, siéntate tranquilo, no, tú no puedes estar parado. No ala, amigos, ala, luz, ¿no? Señores, al parecer a la guagua, como dijimos. Se le fueron los frenos, impactó. No, Eso ocurrió anoche, esa grabación fue de anoche, como ustedes pueden ver, de ese ciudadano que hizo la función de reportero grabando y buscando información de una vez. Pero el listín diario ha confirmado 39 personas eh, heridas y 4 fallecidos. Fueron atendidos, 23 de estos, en el hospital Luis Morillo King y en el hospital Juan Bosch, 16 pacientes fueron atendidos ahí. Ellos venían de un juego de fútbol, esta es una de la guabanderita quedó con las cuatro gomas hacia arriba y como ellos mismos contaron ahí al ciudadano, eh, al parecer se les fue los frenos. Así es, es lamentable este hecho, esta, esta información. Sobre todo se dirigían ellos a Maimón, provincia Monseñor Noel, eh, después de haber jugado en, en Jarabacoa, en el, un, perteneciente todos a un equipo de fútbol. Penoso, penoso, muy doloroso. Nos revela una vez más el alto índice de accidentes que ocurren en nuestro país, que mucha gente no quiere llamarle accidente, sino incidente, porque pueden ser evitados. Sobre todo si sí, hay que investigar primero Fíjate. y saber cuáles fueron las causas que produjeron el accidente, el mal estado de, de la guagua, eh, no le chequean, no la chequean antes de salir, Fíjate. entonces, pero también las situaciones de la carretera, son sí. muchos los elementos. Fíjate que la mayoría de estos accidentes así graves, fuertes, están relacionados a este tipo de guaguas, las guaguas llamadas banderitas. Y hay que ver la cantidad de personas Vienen, que traía también, sí. quizás estaba sobrepoblada sí. la guagua. Vienen primero que ya no son usadas en Estados Unidos, están en desuso allá. Vienen y la importan aquí, no se sabe ni de qué año. No son sometidas a un chequeo riguroso de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y también, muchas veces abusan con la cantidad de pasajeros. Cantidad que se y velocidad, quizás. Mira, una de en las carreteras casos. más peligrosas es la carretera de Jarabacoa. Ay, sí. Cuando usted eh, se expone a un vehículo cargado, está multiplicando la fuerza que necesita el vehículo para frenar y cuando usted agrega a eso la velocidad de la gravedad y las condiciones de, esas, de las gomas y las mismas condiciones de la banda de freno, todo esto trae como consecuencia que los peligros se multipliquen. 43 pasajeros, óigame eh, y esa guagua no es de esa cantidad, tengo sí, entendido. Sí, sí, sí, o sea, sí, sí. Hay que, hay que la ver, guagua banderita, no, o sea, la amarilla, la grande, sí este no, es de No, esta era de unas rayas, y nos ponen el video de nuevo, blanco y azul. La que está volteada con las gomas sí, hacia arriba. Ahí la veo. Hay que ver de cuánto era la, la, la, capacidad. la, la capacidad de ellos. Lo Pero que normalmente sí, es que la sobrepasa. Que con el peso cargada necesita uh -huh. mejor condiciones de freno, de banda, de gomas todo. Sí. Y también la velocidad. Y otra cosa. La prudencia de chofer, hay que ver si, venía, carretera, si no venía bajo sí. efecto de alcohol. Todo eso debe decirlo las autoridades. Esa carretera no se aconseja que se transite de noche es muy peligrosa, no se aconseja que se transite de noche. Hay a veces mucha neblina, hay a veces zonas que están húmedas y no agarran igual que en otra zona donde el pavimento está en condiciones óptimas. En fin, hay que ver ahí, investigar para que esto no vuelva a ocurrir. Así. Es. Unos muchachos deportistas en su mayoría uh -huh. que juegan fútbol, su, su mayor equipo, eh, su, su, su mayor eh, eh, entretenimiento, deporte, entretenimiento y, es el fútbol, muchos de ellos muy buenos que están participando inclusive en, en intercambios con República Dominicana y en equipos de República Dominicana claro. de esta disciplina. Es el del deporte fútbol. fuerte de ellos, sí, de los ciudadanos sí. haitianos. Así que lamentamos muchísimo esto y combinamos a las autoridades, estamos en espera de que den un reporte cuando hagan el levantamiento correcto de todo lo que ocurrió ahí, para ir tomar medidas de precaución, para que no se vuelvan a repetir. Lamentar mucho. Cuatro personas fallecidas, recapitulando, 39 ciudadanos haitianos eh, heridos eh, en situaciones, en algunos críticos. Así que es un tema que damos seguimiento. En el WhatsApp, Lucía de la Peña nos da los buenos días. Bueno, ya saludamos a Lucía. Ok, ya, no nos ha entrado otro más. Nos vamos... Ahora, a otras informaciones, en el día de hoy decía que había muchas expectativas en torno a la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero también otros temas que causan el interés, las primarias que deben realizarse por los cinco partidos que han decidido realizar primarias internas. Ayer tuvimos aquí la apertura oficial del Premio 2, vino José Ignacio Paliza, uh -huh. porque el Partido Revolucionario Moderno lo va a hacer cerrado. Uh -huh. Tenemos un contacto, vamos a recibirlo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. Hola, hola, ¿con, ¿con quién días? hablamos? Es Cristian de los Weber. Hola, Cristian. ¿Cómo está los Weber por ahí? Bien. Ra Raquel, mira, yo quiero hacer una denuncia. Adelante, Cristian. Ya que hay un funcionario de la, la calle ahí, para ver si nos ayuda con unas un iguales. ¿eh? Ajá. que está de, una, de la gomera, de la entrada de los Weber, más para arriba, Oye, Raquel, es un mal olor que hay ahí, de un agua negra. Porque se ha dañado, se ha obstruido eso ahí. A ver si Fulvio nos ayuda con eso, porque eso pasa por el supermercado y por venir, uh -huh. por el frente. Y por el, por el lado de los huevos, por la entrada. Es un mal olor que hay A uh -huh. ver si Fulvio nos manda a una brigada para que nos ayuden en eso. Muy sí, bien, aunque ya, la, ya de, le Muchas gracias, aunque gracias. las aguas residuales le okay. toca a Inapa. Eh, Raquel. Hay un cepedio de un ex regidor que murió y va a ser enterrado, José Fran Santos. Está en la funeraria municipal a las nueve y media de la mañana y damos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y nos unimos al dolor por la muerte de José Fran Santos. Así es, Pasa nuestra condolencia a los familiares. Bueno, y le decía que hay muchas expectativas con temas neurálgicos en el día de hoy. Eh, por un lado, el comité político se reúne después de cinco meses inactivo. el comité político, del partido de la liberación dominicana. Uno supone que van a, que uno de los temas obligados, pues, es el montaje de las primarias que han decidido y que tendrán que hacer en próximo. Entonces, esto la, forma la metodología, la Junta eh, Central Electoral ha hecho ensayos con los delegados políticos, los representantes de cada uno de los partidos de los cinco que van a hacer sus primarias internas, entonces han hecho ensayos con la plataforma digital, con el voto electrónico, que lo han visto y lo han valorado de manera correcta cada uno de los delegados. Entonces, se espera de que hoy tomen en, en el comité político donde están ahí, dice mucha gente, lo, lo mayor, la mayoría de los ricos dominicanos, los que han salido externamente de la pobreza, ah. el sector más poderoso del país, que se reúne la en, logia, ese, la logia. en ese comité, pues tomar decisiones en ese aspecto, en el montaje de las internas. Y la selección, le decía, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y también la continuación del caso Odebrecht, eh, son temas neurálgicos que damos seguimiento y que hoy habrá eh, consecuencia en alguno de estos. El presidente sigue haciendo visitas sorpresa, estuvo por Barahona, estuvo ahí llevando algunas informaciones y hablando sobre todo para promover negocios más rentables, como cada día. Esta es la visita, la tienen contadas todas, esta es la número 240 que realiza. ...y que ha activado la economía y la producción agrícola. Esta visita sorpresa ha sido aplaudida por eh, pares de, internacionales, otros gobiernos la han aplaudido. Aquí los dominicanos no la han visto tan bien porque entienden que le quita trabajo a los ministerios que deben hacerlo. Pero el ver a los presidentes con tan solo verlo los ciudadanos que pues, se sienten de alguna manera que alguien le escucha, por lo menos aunque no haya soluciones luego a su problemática, quizás, o las soluciones sean a largo plazo, pero le es importante hablar con alguien, que se, un presidente que se entienda que de carne y hueso y que dé la cara. En tanto en el WhatsApp cerramos con Joel, manda esta foto, es una... Eh, un recordatorio dice que el retiro oficial de asignaturas del semestre 2019-10 será habilitado desde hoy 4 hasta el 10 de marzo a través del autoservicio. Ahí está la información que recuerda Joel Martínez, presidente del FELABEL y de la Federación de Estudiantes Dominicanos que hace vida aquí en la UAS, Recinto San Francisco de Macorís. La UAS sigue en festival hasta el 8 de marzo, sí. así que. Todos los días a las 4 tenemos un programa por aquí. Interesante. Así es. Feliz día a todos. Retornamos si Dios quiere mañana, si Dios quiere.